Vamos a empezar y a entrar en materia, quiero empezar con el fiscal. Eh, estamos a 13 días fiscal de las elecciones, primera votación del año, unos momentos cruciales para la democracia colombiana y en el ambiente sigue la preocupación de muchos colombianos alrededor de temas que tienen que ver con los delitos electorales, la compra de votos. Eh, los escándalos alrededor de ese tema han vuelto a resurgir, el caso de Aida Merlano le volvió a recordar a los colombianos que ese sigue siendo un fantasma que está presente en los procesos electorales. Fiscal, ¿qué se está haciendo y cómo se está trabajando para que este tipo de comportamientos no se presenten ahora que estamos a tampoco días de las elecciones? Bueno, muchas gracias, gracias eh, eh, Andrés y muchas, muchas, muchas gracias a todas las personas que están, que no están escuchando. ¿Aló? ¿Aló? Muchas gracias eh, por esta invitación. Un saludo a la señora procuradora, al señor registrador, al señor defensor. Eh, la Fiscalía General de la Nación ha venido preparándose desde hace ya varios meses. Expedimos una, una directiva para poder tener equipos en el terreno, unos equipos eh, que puedan avanzar estrategias investigativas en todo el territorio nacional, en la etapa preelectoral, en la etapa electoral y en la etapa postelectoral. Ya tenemos esos comités eh, es, liderados, en este caso, por todas las unidades y las direcciones delegadas de la Fiscalía General de la Nación, también la Vicefiscal General está al frente del asunto. Hemos venido ya mirando casos específicos que tienen que ver con la preparación del certamen electoral, ustedes entenderán que el día de las elecciones pues es necesario determinar cuáles son las conductas que pueden estar involucradas en cualquier hecho presuntamente delictivo, que no solamente tiene que ver con temas electorales, también tiene que ver con temas por ejemplo de amenazas a candidatos o homicidios contra candidatos cuya primera hipótesis sea su participación en política. Hemos distribuido ya todos los los elementos, digamos, todas las personas en el territorio nacional para responder. Ahora, ¿qué adicional a esta preparación que hemos tenido con la directiva, con las resoluciones internas y con la distribución de equipos de trabajo en los 35 seccionales y en los 32 departamentos del país, qué más estamos haciendo? Nosotros hemos venido de tiempo atrás, yo lo anuncié hace ocho meses, hemos venido ya haciendo una trazabilidad, de posibles hechos de corrupción electoral en Colombia. Nosotros en los próximos días tomaremos decisiones importantes frente al tema electoral en Colombia en la utilización de recursos públicos que al mismo tiempo fueron utilizados indebidamente para hacer campañas políticas. Fiscal, ¿va a haber decisiones antes de las elecciones sobre... ¿Personas relacionadas con ese tipo de perturbaciones al proceso electoral? ¿Va a haber eh, decisiones de la Fiscalía? ¿De qué tipo de, la ¿qué tipo de, de personas, eh, funcionarios, personas eh, ciudadanos del común? Va a haber funcionarios públicos involucrados en este tipo de conductas. Sobre, sobre las acciones que se hagan frente a, eh, digamos, ya ciudadanos, se van a tener entonces esas, esos monitoreos el día, eh, el día de las elecciones y posteriormente continuará la Fiscalía General de la Nación haciendo un trabajo después de las elecciones parlamentarias. Con esos mismos equipos re, vamos a, a hacer una consolidación del trabajo y de priorización de casos que nos lleguen y eh, denuncias que nos lleguen para enfrentar el periodo electoral posterior para seguir haciendo un monitoreo y responder rápidamente. Hablábamos hace unos minutos con la señora procuradora, con el señor defensor, de nada le sirve a Colombia que tengamos denuncias y esas denuncias no se resuelvan rápidamente sobre la base de que existan elementos, materiales, probatorios y evidencia física. Nosotros tampoco vamos a permitir que aparezcan denuncias sin sustento que permitan simplemente utilizar la entidad para que salga del campo político una u otra persona en el certamen electoral. Cuando yo le hablo de que habrá resultados, habrá resultados muy importantes sobre la base de prueba técnica que nos permite determinar efectivamente… ¿Y qué va a pasar con esas denuncias resulta? sin sustento que, como usted dice, buscan precisamente desviar la atención? ¿Qué no, rápidamente que? nosotros tenemos que también, y eso se lo lo hemos venido trabajando dentro de la entidad, con el, con el comité además de priorización que se creó con la resolución. Denuncias sin sustento tendrán rápidamente una respuesta de la Fiscalía diciendo que no tienen sustento y por ende se archivarán. Aquello que sea, que no sea susceptible de comprobación o que no tenga sustento probatorio, rápidamente tendrá que archivarse para mostrarle también a la opinión pública que no existió eh, conductas delictivas. Incluso pero, pero hay casos, casos nosotros eso tenemos... quiere decir que hay muchos casos, eh, fiscal. ¿Usted le preocupa que se esté configurando un escenario de intento de generar muchos delitos electorales durante el 13 de marzo? Siempre, siempre ocurre, eh, Andrés, este tipo de conductas. Esto no es propio de este fenómeno electoral, de esta etapa electoral. En este momento eh, existen todo tipo de estrategias para tratar de sacar del camino eh, eh, los contrincantes políticos. Nosotros somos una entidad técnica, una entidad técnica de la rama judicial del poder público. Tenemos que ser muy conscientes de que nosotros, para ir, para tomar una decisión, tenemos que tener suficiencia probatoria. Hay que recordarle al país algo que me parece trascendental, y es que el sistema acusatorio, la Ley 906, plantea un debate fundamental, y es que la Fiscalía General de la Nación tiene que probarse todos los días ante jueces de control de garantías. O sea, las decisiones que toma la Fiscalía, cuando un fiscal dice y tiene los elementos para solicitar una orden de captura o para formular una imputación en una audiencia concentrada ante un juez de garantías o solicitar una medida de aseguramiento de cualquier nivel de las que está consagrada en el Código de Procedimiento Penal, tiene que tener una suficiencia probatoria y hacer una inferencia razonable de autoría o participación de a es, frente a quien está actuando. Entonces usted no puede llegar a decir cualquier cosa porque eso evidentemente lo que produce es una, eh, un desprestigio de la Fiscalía General de la Nación. Y, y puede haber muchas discusiones sobre la gestión que se ha venido dando al interior de la Fiscalía General de la Nación en estos ya dos años y estamos arrancando el tercer año, pero improvisados no somos. Hemos hecho un trabajo serio y hemos podido llegar con claridad a los casos con suficiencia probatoria. Entonces creo que también este es un escenario en donde debe haber una racionalidad de la Fiscalía, moderación, pero lo único que le digo es que por lo pronto nosotros tenemos casos muy importantes en el cual está involucrada la corrupción electoral. Y veníamos trabajando de tiempo atrás. Yo lo dije en el mes de mayo del año pasado, junio del año pasado. Vamos a prepararnos para el año electoral. Y por ende, estamos y estábamos haciendo y hemos estado haciendo investigaciones estructurales que nos permitirán responderle al país y mostrarle al país para que el país vea en las audiencias de control de garantías. Escuche lo que estos funcionarios hablaban y hablan permanentemente alrededor de estas conductas que deben ser reprochables para el país. Seguimos con la Procuradora General. Eh, también la Procuraduría ha activado unos comités de seguimiento electoral. ¿Cómo va esa vigilancia a la contratación en esta época de campaña? ¿Cómo va todo el proceso desde la visión y desde la función de la Procuraduría? Gracias, Andrés. Un saludo para todos para mis compañeros, al señor fiscal, al señor registrador, al señor contralor y al señor defensor del pueblo. Nosotros desde la Procuraduría comenzamos el año pasado. Nos tocaba comenzar desde el año pasado por la orden constitucional que tiene el 118 de la Carta Política y siguientes sobre la necesidad de ejercer una vigilancia constante sobre el proceso electoral completo. Y comenzamos casualmente con establecer la, a ...señalar a dos procuradores nuestros judiciales expertos en contratación pública... ...para que hicieran el, el seguimiento a la contratación que se realizaba... ...en todo ese proceso que hizo la Registraduría Nacional del Estado Civil. Acompañamos cuatro procesos eh, de contratación, más uno de contratación directa... Eh, de un, ...dentro de una, un trabajo de colaboración armónica... ...nosotros le hicimos las observaciones que consideramos prudentes... ...y ese proceso se hizo sin ningún problema... ...con las aclaraciones y las eh, correcciones a que, hubiere, a que hubiere lugar. Eso dentro de la etapa preelectoral. Pero inmediatamente también en marzo del año pasado... Eh, ...prendimos, digamos de esa manera, la estructura interna electoral... ...de la Procuraduría General de la Nación... ...con una organización de una comisión nacional de control electoral... ...comisión que a su vez se dividió en regionales, sectoriales y provinciales... es decir, abarcamos todo el país en el proceso de vigilancia electoral... Son eh, esas, esas esos comités seccionales o regionales, se encargan de estar al lado de las autoridades vigilantes de todo el proceso, inscripción de cédulas, revisión de mesas, todo lo que se necesite, están ellos ahí. Y adicionalmente establecimos lo que se llama la unidad de vigilancia electoral. Es el, el, el equipo operativo, digámoslo así, que trabaja con todas las... <risa> Trabajamos a nivel, a nivel, a nivel nacional eh, con nuestra gente y creamos lo que se llaman las alarmas electorales. Esas alarmas son los llamados de atención que observamos en todo el país sobre situaciones que podrían generar la presencia de una infracción electoral o de, una, de algún fraude electoral o de alguna... ...posibilidad de afectación a la transparencia de la elección. ¿Cuántas democracia? alarmas electorales se han recibido hasta ahora o se han detectado hasta este momento? Hasta ahora hemos llevado dos, dos a grandes niveles, más lo que trabajamos internamente. La primera, ¿De qué tipo, Procuradora? La primera fue relacionada con las, el exceso de inscripciones. En algunos municipios del país se observó que inscritos habían más del 100% de los que se habían inscrito en, la última, en el último proceso electoral... Y eso generaba la preocupación, nos generó la preocupación, e hicimos la alarma correspondiente porque el hecho de que haya un exceso de, de, sus, de inscritos en un determinado municipio implica algún tipo de afectación para las elecciones del próximo año, las de corporaciones, porque ya se va preestableciendo el número de sufragantes para así eh, organizar su número de, de, de votantes en las próximas elecciones. Es decir, esa alarma podría ser preocupante no específicamente para este proceso electoral pero sí para el que viene cuando se inscribe un número exagerado de personas en una localidad determinada. Eso hay que mirarlo hacia futuro. Y una segunda alarma electoral es la que nos preocupa mucho y la tenemos muy, muy consciente. Más de 270 municipios aún no la han acatado. Y es la de obligar o recordarle a los alcaldes la necesidad que tienen de expedir los actos administrativos relacionados con la reglamentación y regulación de la publicidad electoral. Ustedes han visto las, las, los comentarios en medios y en otros sectores sobre la propaganda electoral eh, mal hecha o, o induciendo eh, malas prácticas. Y entonces eh, le decimos a los alcaldes que tienen la obligación de expedir el acto administrativo donde regulen claramente cómo van a permitir la utilización de la propaganda electoral. ¿Qué pasa electoral? con los alcaldes de esos más de 200 municipios que no han cumplido esta directriz de la Procuraduría? Ese es lo que yo llamo en la Procuraduría Zanahoria y Garrote. Nosotros trabajamos en la Procuraduría, y ese ha sido mi lema desde que entré, preventivo, preventivo, avisarles, prepararlos, eh, eh, darles la formación, instruirlos, pero si ya no se logra de esa manera, nos toca ir a lo que llamamos el Garrote, que es el ejercicio de la misionalidad disciplinaria sancionatoria, porque es, esos son eh, quedan incursos en hechos tipificados como infracción disciplinaria. Entonces, ahí nos toca estar muy pendientes. Eh, el fiscal mencionó ahora que se vienen unas decisiones de tipo penal que algunas de ellas tocarán funcionarios públicos. No nos ha querido dar la primicia aquí, lo entendemos perfectamente. Pero, pero en el caso de la Procuraduría, ¿Qué se está trabajando en relación con los funcionarios públicos? Usted, por ejemplo, por participación en política también abrió unas indagaciones. ¿Eso cómo va? La alcaldesa de Bogotá está en, en, esa, en esa lista. ¿Cómo sí, va ese tema? Sí, yo podría decirles que, aun cuando no se note mucho, nosotros tenemos en la actualidad desde enero del año pasado, marzo que empezó el proceso electoral en firme, eh, el preelectoral, nosotros tenemos 92 actuaciones activas relacionadas con... Eh, infracciones o presuntas infracciones disciplinarias por participación en política. Y sí, dentro de esas tenemos algunos alcaldes, algunos gobernadores, eh, y hay seis que han sido las que más, podríamos decir que son las más notorias por la, la connotación de quiénes son, pero tenemos 92 activas en este momento. Podríamos hablar de exactamente la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Cartagena, el gobernador de Caquetá, y así tenemos algunos que ya vamos en etapa probatoria verificando eh, la existencia o no de esa participación en política. ¿Y eso, Recordemos ¿y eso que, se puede resolver, perdón, procuradora, antes de finalizar las elecciones de aquí a una eventual segunda vuelta en junio? Podría ser siempre y cuando las, las certificaciones que necesitamos probatoriamente nos lleguen a tiempo, que es en la etapa en que estamos. Recuerden que la verificación de Twitter o de información por vía de redes implica la certificación y la verificación de la... De la, de la de la existencia real del, del Twitter o de la información tecnológica, la verificación de que quien habla sí es quien debe hablar, y eso implica un proceso probatorio que lamentablemente, como yo siempre he dicho, las investigaciones probatorias nuestras, así como la de la Fiscalía, no van a veces con la velocidad con que van las, los anuncios mediáticos. Nosotros necesitamos tener la certificación probatoria de los hechos, que son la sustentación básica del hecho en mi caso, de que, eh, que origina la infracción disciplinaria. Si tenemos eso, inmediatamente lo haremos. De hecho, ya estamos todos los días eh, eh, dictando pliegos de cargos, emitiendo sanciones, en todo lo que tiene que ver con el debate electoral y con otras acciones disciplinarias que no tienen que ver con el debate electoral, pero que tienen que anotarse independientemente de quién sea el funcionario. Ayer, por ejemplo, suspendimos por ocho meses a un alcalde de un municipio, del Caquetá, por unos actos de infracción disciplinaria, que independientemente del proceso electoral, nos toca asumir nuestra función, nuestro rol disciplinario y cumplir. Y así todos los días estamos emitiendo ese tipo de sanciones. Muchas gracias, Procuradora. Seguimos por este lado con el Defensor del Pueblo. Usted que ha tenido que recorrer el país en relación con las necesidades de derechos humanos que tienen los ciudadanos, ¿qué está viendo de la gente? ¿Qué está escuchando de la gente sobre la posibilidad o no de tener unas elecciones tranquilas en ciertas partes del país. ¿Qué le preocupa y en qué regiones les preocupa que el proceso electoral pueda haberse truncado por la acción de grupos ilegales? Andrés, muy buenos días. Un saludo muy especial, agradeciendo a la Casa Editorial El Tiempo por la invitación. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos venido desde el mes de septiembre, el año inmediatamente anterior, haciendo visitas territoriales, donde hemos podido no solamente evidenciar y e visibilizar las situaciones de derechos humanos producto de la pospandemia, sino también hemos visto situaciones donde se ha recrudecido la injerencia e incidencia de los grupos armados ilegales en el territorio, donde vemos poblaciones que han sido azotadas de manera inclemente por los grupos armados ilegales, siempre en procura esos grupos en el accionar de buscar el control territorial o muchos de ellos con la presencia histórica que han tenido, siempre con el propósito eh, perverso e ilícito de lograr el control de las rutas del narcotráfico. De manera de que eso es, son situaciones vulneratorias que se presentan en el territorio, como los desplazamientos forzados de comunidades, de centenares de comunidades y familias. También vemos el confinamiento de muchísimas familias, lo propio el reclutamiento que ha sido otra de las prácticas reiteradas y sistemáticas que han venido eh, utilizando estos grupos armados ilegales de nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes. De manera de que son muy variopintas. ¿Y qué zonas en particular le preocupan? ¿Qué zonas para ese 13 de marzo usted dice aquí vamos a tener un reto para garantizar que la gente pueda votar con tranquilidad, sin ningún tipo de presión? ¿Cuáles son esas zonas que a usted le preocupan? Nosotros lo hemos advertido de manera reiterada en nuestras más de 230 alertas tempranas que hemos emitido desde la entrada en vigencia del decreto 2124 del 2017. Pero quiero hacer especial énfasis en la alerta temprana 04 del 2022, con un contexto electoral, una alerta temprana cuyo proceso de construcción ha llevado eh, más de seis meses, lo que nos da unos referentes, unos indicativos importantes en la incidencia de los grupos armados ilegales y las conductas conexas, de, de violencia, riesgos nacionales y regionales, producto de esa injerencia. Lo podemos observar de manera muy puntual en 13 departamentos del país. Lo observamos en el nororiente, en el departamento de Arauca, donde de los siete municipios del, del que enmarca este departamento, cuatro de ellos están en riesgo extremo eh, en términos de de injerencia de grupos armados ilegales, lo propio en Norte de Santander, donde observamos que de los 11 municipios, 8 de ellos están también en riesgo extremo, incluyendo eh, el área metropolitana de Cúcuta y, por supuesto, los municipios de, de la subregión del, del Catatumbo. Encontramos también Antioquia, 7 de ellos también alertados. Encontramos eh, Chocó, el, el sur de, de Bolívar, el Magdalena Medio, Vamos al suroccidente de Colombia, encontramos Valle del Cauca, Cauca, Nariño y cerramos acá con el triángulo de Guaviare, Putumayo y Caquetá. De manera de que la situación es muy preocupante desde el punto de vista de la injerencia de grupos armados ilegales donde buscan tener incidencia en los procesos electorales. Y esa incidencia que usted ha escuchado es... ¿Evitar que voten o que voten por determinados candidatos bajo amenaza y bajo presión? Hemos recibido a través de nuestros canales de información, a través de nuestras 42 regionales eh, quejas, denuncias, que en tiempo real hemos compartido a los órganos competentes para conocer dichas denuncias y quejas sobre presuntas vulneraciones, del derecho a la participación política, así como también situaciones de amenazas, extorsiones, tanto de organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, aspirantes, candidatos, así como también a ciudadanos e integrantes de poblaciones determinadas. Gracias, defensor. Seguimos con el Contralor General. Contralor, bienvenido también. Eh, ¿Cuál es, desde el, su institución, el plan que se ha hecho para hacerle el control y hacerle todo el monitoreo al movimiento de recursos que por lo general en esta época del año, cuando hay elecciones, siempre es utilizado para desviarse hacia intereses electorales. ¿Cuál es el plan que se ha diseñado desde la Contraloría y qué han encontrado? Andrés, muchas gracias por la invitación. La mañana de hoy quiero saludar especialmente a mis compañeros de panel, a la señora Procuradora General, al señor Fiscal, al señor registrador y al señor defensor del pueblo. Pues recordemos que la Contraloría se ha venido especializando en tener información en línea y en tiempo real de la contratación del país. Por eso es importante, querido Andrés, que entendamos que no solamente en la etapa electoral, sino en todo momento, la Contraloría, por medio de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, con... Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada, se ha dispuesto a mirar más de 645 mil contratos al día de hoy, en esta etapa preelectoral y electoral. Y hemos visto 14 departamentos que tienen preocupación para nosotros, entre ellos ustedes entenderán que el 40% de esta contratación se ha hecho por contratación directa. Estamos hablando que son más de 54 billones de pesos que al día de hoy se han contratado y que de eso, por ejemplo, solamente la ciudad de Bogotá tiene 22 billones de pesos en contratación. Vemos que el departamento de Antioquia tiene 3.8 billones de pesos en contratación en esta etapa electoral, Vemos también que el, el departamento de el Valle del Cauca 1.5 billones o Santander 1.8 billones de pesos. Y hemos encontrado cosas que nos preocupan, como que efectivamente el día antes de que entrara a la pandemia, eh, perdón, a, la, a la, la ley de garantías, pues una empresa solamente había obtenido contratos por 400 mil millones de pesos, solo una, sí y no tenía… ¿En qué zona del país? Y no, tenía, y no tenía efectivamente los registros, los, los, los certificados de disponibilidad presupuestal de Colombia Compra Eficiente. Y en ese sentido vemos con serios problemas, eso hace parte de nuestra investigación y por eso decimos que pues tenemos la por ahora reserva, no nos puede decir en no qué zona decir, pero, pero cuéntame, está identificada esa empresa como una identificada en la empresa la zona pero, pero que le cuente dice el fiscal <risa> pero por supuesto te enviamos toda la información y no, no tiene el cumplimiento por, por así decirlo del lleno de requisitos y tenemos muchas otras en donde corrieron demasiado que ese es uno de los problemas de la ley de garantías correr demasiado para hacer contratos, dentro de los cuales eh, hay personas naturales y jurídicas, que es la misma persona en donde ha incrementado su contratación en el 7.800%. ¿sí? Y allí es en donde vemos gran preocupación. Por eso, pues eso hace parte de nuestras investigaciones al día de hoy, pero créeme que tendremos resultados pronto sobre ese tema. Pero también hay una situación inédita que le toca afrontar a usted y es que hubo unas excepciones para esa ley de garantías que en este momento están en curso. ¿Qué han encontrado ustedes en esa contratación que por la ley quedó disponible para este proceso electoral? Ah, como te decía anteriormente, hemos visto que siguen contratando, por ejemplo, o por ejemplo en el tema de regalías, vemos que solo después de empezar la ley de garantías se han eh, aprobado más de 1.500 proyectos por 2 billones de pesos y hemos visto que en el 30% de ellos hay falencia en el lleno de requisitos de estos proyectos. Allí es en donde hemos puesto la lupa y hemos empezado a enviar la información a nuestros homólogos para poder avanzar rápidamente en la actuación y ponerle efectivamente el coto o ese paro a los que se quieren quedar con la plática de todos los... Controles. Contralor, ¿usted piensa que, que esa norma aprobada por el Congreso terminó por generarle una presión adicional a ustedes en su labor de control y fiscalización y a la situación de poder evitar que haya irregularidades durante el proceso? Pues yo creo, Andrés, que con la ley de garantías o sin la ley de garantías tenemos que hacer lo mismo nosotros. Yo creo que es perverso lo que se genera con la ley de garantías hoy, porque hoy lo que está buscándose es que contraten más rápido, contraten y se preparen para contratar antes y busquen antes de una u otra forma ver cómo cumplen los requisitos antes de y planear cómo se quedan con los contratos desde antes, porque ya saben que llega la ley de garantías. Entonces, eso es, es un problema. Pero si tuviéramos nosotros el estado normal, efectivo de lo que podemos nosotros hacer, tal vez, tal vez podríamos nosotros vigilar sin ningún problema lo que está sucediendo. Es que se dispara la contratación de manera inimaginable. Es en un mil por ciento lo que se dispara la contratación antes de ley de garantías. Y créeme que el cuello de botella que se genera, no solo en Colombia Compra Eficiente, sino... En las plataformas de Secop 1, Secop 2 que se tienen hoy en Colombia, sino en todo lo que es el cuello de botella de las entidades es gigantesco. Eso solo se presenta durante la etapa electoral y por ahí puede irse mucha cosita. Se puede ir mucha cosita porque pues entre tanta cosa que hay tanta información pues se les pasa a la gente. Lo que no se nos está pasando a nosotros gracias a la inteligencia artificial y a la analítica avanzada. Seguimos con el registrador, conversábamos hace unos minutos sobre todo el proceso logístico para garantizar que haya transparencia, rapidez y unos resultados claros este 13 de marzo. En la organización electoral siempre, siempre existen funcionarios de muchos años que conocen que el día de las elecciones o el día previo se empiezan a configurar una serie de movimientos de personas interesadas precisamente en cometer delitos electorales. Usted, con ese conocimiento de la organización electoral, ¿qué le podría pedir a los organismos de control que están hoy acompañándonos poner atención? ¿Qué ha escuchado que puede pasar este 13 de marzo? ¿Qué pediría usted que sea eh, clave y que esté en el centro de atención de los organismos de control de la fiscalía también? Sonido. Pues Andrés, primero decirte que acá está la demostración de por qué manifiesto que las elecciones no son solo de la registraduría, esto es un tema de Estado y creo que estas elecciones han estado coordinadas por todas las instituciones, además del gobierno, que hay que reconocer lo que ha estado muy pendiente, el señor Ministro del Interior, Daniel Palacios, las Fuerzas Militares de Policía y obviamente los organismos de control. El día de elecciones es un día de imprevistos y lo que hace uno como registrador es que ningún imprevisto de estos afecta el certamen electoral. Hoy yo le puedo decir acá a los compañeros de PAN, obviamente a la señora procuradora, al señor fiscal, al señor contralor y al señor defensor, que en ese trabajo que hemos hecho en las comisiones de seguimiento electoral durante ya casi seis meses, hemos corregido todos los detalles. A este punto hay dos asuntos determinantes. Los ciberataques, que eso no es una verdad que se puede ocultar, ni es un tema de extrema inteligencia, sabemos que el sistema electoral, nuestros votos no van a estar en riesgo, porque nuestros, acá en Colombia se vota manual, van a estar las, las actas, el data center. Los ciberataques que hacen a los sistemas electorales es para generar una percepción de caer el sistema y lo que nos van a atacar… Además, porque es claro, los ataques van a venir a todas las páginas. ¿De dónde van a venir esos ciberataques? Ah, o sea, a veces se ah, menciona que hay sí, centros por fuera del país sí, dedicados a ese sí, tipo es decir, de, no, de estrategia. No, los ataques no son acá internamente en Colombia. ¿De qué países podrían provenir? Acá, eh, la información que nos dio las la centrales de inteligencia y la policía está Rusia, China, Venezuela, Nicaragua. Pero, y, eh, y países de Europa del Este. Esos son los países que siempre se identifican. Donde atacan son las páginas. No es que acá van a entrar al sistema y que se van a borrar los votos, no, porque los votos están ahí. Lo que van a intentar es tumbar las páginas de la registraduría, el Consejo Electoral, el preconteo. Para eso nosotros nos hemos preparado como registraduría, pero eso nos sobra, está la policía. En eso nos va a ayudar también la Fiscalía, coordinando eso. Y el otro tema sí es el asunto del orden público en dos sentidos. Primero, la corrupción electoral, que sé que la Fiscalía ha desplegado un, un trabajo inmenso, yo he podido compartir con el señor fiscal y en las comisiones de seguimiento departamental, la policía judicial, la fiscalía, el CTI, están muy pendientes de eso. Obviamente, como registraduría, nosotros tenemos que colaborar para evitar la suplantación, porque es que el voto, el, el, la compra del voto se da, es, se compra la cédula o se suplanta, o va a la otra persona y intenta de alguna manera, como le demuestra al que le está ofreciendo la compra del voto, cómo compró el voto. Entonces. Al haber puesto biometría en la mesa, eso le va a ser más difícil para la compra del voto, la suplantación. El poner la huella y la firma le va a ayudar a la fiscalía, que si una persona se suplanta por otra, se puede capturar inmediatamente ahí. La mayoría de delitos electorales son en flagrancia. Entonces yo veo dos temas, el ciberataque al sistema electoral, que ahí nos toca unirnos como Estado, y el tema de la corrupción ese día en la compra del voto pero sé que con la Policía, la Fiscalía y lo que hemos trabajado con la Procuraduría y el gran trabajo que ha hecho la Defensoría del Pueblo, a mí me dicen ONGs que hay que cerrar puestos de votación. A mí me llegan a mencionar que hay que quitar mesas de votación. ¿Por qué? ¿Por problemas de seguridad? ¿Por denuncias de, de fraude? ¿Por qué? Hacen estudios basados en su información, obviamente respetable, pero yo no puedo como Registrador Nacional, ante el criterio de cualquier organización que me diga si repuestos de votación y mesa, yo tengo que garantizar las 112 mil mesas. Y si tengo que basarme en alguien, me baso en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Defensoría del Pueblo, en la Contraloría y en los organismos del Estado. Y la seguridad está garantizada. Y obviamente hay mapas de riesgo electoral de municipios que me ha indicado el señor defensor. Las alertas tempranas es para prevenir y poner a disposición la policía, la organización electoral y la Fiscalía para controlar eso. Pero las mesas van. Con una buena fortuna, por primera vez en Colombia va a votar la ruralidad en el país. 12 mil mesas más en la ruralidad, colombianos que no votaban. Y si hay que hacer un llamado a los demás entes que me acompañan el día de hoy, el tema de ciberataque y el tema de la corrupción electoral ese día. Por lo demás, la logística está garantizada para que la gente vote en Colombia. Cerca de los 39 millones de ciudadanos que tenemos para votar. Fiscal, continuando con usted, aquí hubo ese, ese llamado de, del tema de los ciberataques combatir los delitos informáticos para un país como el nuestro es un desafío. Hay que reconocer que en eso apenas estamos preparándonos, en eso todavía tenemos muchas deficiencias. ¿Cómo puede garantizar ese apoyo la Fiscalía intentando eh, detectar quiénes puedan estar detrás de esos intentos de tumbar la página de la registraduría al día de las elecciones? Bueno, en primer lugar, nosotros, eh, la tarea de la Fiscalía no es una tarea preventiva. Nuestra función es la de investigar hechos que pueden ser constitutivos de delitos. Nosotros no hacemos prevención, creo que hay esa, esa función es una función que le corresponde también a otras entidades del Estado. ¿Qué hemos hecho nosotros y qué tenemos nosotros en camino? Nosotros tenemos ya un grupo especializado de fiscales, destacado, con líneas investigativas líneas investigativas además que están incluyendo también el tema del delito informático en eh, las elecciones. Tenemos que decirlo al mismo tiempo que acabamos de recibir el apoyo por parte del Congreso de la República en la aprobación de una dirección especializada de delitos informáticos. Esto es un asunto, Andrés, que no es de Colombia solamente, yo me he reunido con eh, eh, homólogos en Francia, en Bélgica, en, en Holanda, en Suiza, en Estados Unidos, América Latina, y hay una preocupación real frente al tema de, uno, los ciberataques en, en escenarios, episodios electorales, y dos, todo lo relativo a los delitos de lavado de activos por criptomonedas y cibercriminalidad. Entonces, esa es una realidad que tenemos, nosotros tenemos ya hemos aprendido mucho la Fiscalía eh, tiene un grupo importante de personas que ya conoce esta circunstancia. Cada entidad tiene que tener mecanismos de prevención frente a sus propios sistemas de información. La Fiscalía General de la Nación lo tiene lo tienen las diferentes entidades. Ese día nos toca estar a todos muy articulados. Lo que acaba de decir el registrado es muy importante desde el punto de vista de que la votación es una votación, sigue siendo una votación manual en Colombia que permite entender que no puede desaparecer la votación en un momento determinado, que es el gran riesgo que tiene el voto electrónico también. La gente ha sido obsesiva en muchos lugares diciendo que debe haber solo voto electrónico y el voto electrónico puede dejar a un país sin votación después de, una, después de un certamen electoral y no hay cómo recuperar esa votación o terminaría pagándose por una información donde se violarían todos los parámetros de trazabilidad y de cadena de custodia de los votos que se dan ese día. Entonces, estamos listos, sabemos los riesgos que plantea y eh, que ha planteado el, el señor re, el registrador. Nosotros hicimos la resolución que eh, desarrolló la Directiva 002 de la Fiscalía de este año con fundamento en un mapa de riesgo electoral también. Un mapa de riesgo electoral donde para nosotros son esenciales, por ejemplo, fueron esenciales escenarios o tomar en cuenta el censo electoral, la presencia de actores armados ilegales, el fraude electoral, la minería ilegal y cultivos ilícitos, la violencia contra líderes sociales y una base de datos que es la base de datos de la unidad de recepción inmediata de transparencia electoral Um, Uriel del Ministerio del Interior y también tenemos entonces con fundamento en, esa, en ese mapa electoral distribuimos las capacidades de la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio entonces yo creo que ese es un primer tema que hay que abordar un segundo tema es el tema del orden público efectivamente nosotros sabemos que hay una situación de orden público compleja en Colombia esto no puede, vuelvo y repito esto no es con discursos eh, eh, eh, absolutamente inocentes como podemos eh, eh, resolver eh, un tema que es crucial en muchos lugares del territorio nacional. Pero yo sí celebro el hecho de que eh, nosotros no nos acobardemos y las mesas vayan, de que, de que finalmente la democracia tiene que ser una democracia sobre la base de que no puede haber un amedrentamiento por parte de organismos, de órganos armados o de grupos armados impidiendo que la gente salga a votar. Yo creo que, que, que hoy tenemos un país de todos modos mucho más consolidado democráticamente a pesar de la existencia de esos problemas. Y quería, por ejemplo, decirle, a pesar de que estamos en temas electorales, ¿cierto? Y de que hoy el país está enfocado en lo electoral. La Fiscalía General de la Nación no solamente está actuando frente a la corrupción electoral, porque nosotros no nos podíamos detener frente a este tema solamente, sino también tenemos otras visiones de la corrupción de los funcionarios públicos. El día de hoy, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación va a radicar solicitudes de audiencia de imputación contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por cuatro contratos, cuatro contratos que tuvieron relación con celebración indebida, en eh, desarrollo de sus actividades como gobernador, en temas relativos a dotación de mobiliario escolar en instituciones educativas del departamento, en el, en el PAE, eh, en la entrega de kits de ayuda, alimenta, ayuda alimentaria. Y ustedes entenderán, este gobernador es un gobernador que está en este momento en de, con detención preventiva en centro carcelario y con esto nosotros eh, fortalecemos incluso con cuatro casos más esta eh, solicitud de detención carcelaria que vamos a radicar el día de hoy ante, ante, eh, ante la justicia. Y yo creo que recordemos que esta persona presuntamente, y por eso está en este momento en detención domiciliaria, tiene una relación eh, con el LN en ese departamento en el marco de una presunta corrupción que se presentó en ese departamento. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente, nosotros, la corrupción no es solamente el día de las elecciones, la corrupción no solamente se prepara con posterioridad a las elecciones en el marco, por ejemplo, del arreglo de cuentas o de maquillar cuentas para presentar una información viciada al Consejo Electoral. Eh, la corrupción se inicia desde el mismo momento en que muchas de estas personas son financiadas con una suerte de carrusel por contratación pública, posteriormente entran y empiezan a socavar y, y, y, y digamos, eh, atacar toda la, todo el patrimonio eh, del Estado en sus departamentos para prepararse para estos certámenes electorales. Por eso yo creo que lo, la, la acción de la Fiscalía en, en los diferentes casos tienen que ver, uno, con acciones que venían, dos, con acciones que tienen que ver con el tema electoral, donde hay algo que se planteaba por parte del señor Contralor que yo eh, rescato en este momento y es que el señor Contralor planteaba algo que me parece vital, el uso de las regalías, ahí hay un tema importante en donde la fiscalía justamente tiene que ver en la decisión que yo anuncié hace unos minutos, es decir, cuál es el uso que se está haciendo de esas regalías y cuál es el relacionamiento malsano que se está presentando desde el orden del Congreso o desde el orden nacional frente al manejo, uso indebido y robo de recursos públicos a través de alcaldes en diferentes lugares del territorio nacional para financiar elecciones. Y yo creo que eso es hacia donde nosotros tenemos que guiarnos con la información además que el señor Contralor con el que hemos venido trabajando, entre Vice contraloría y Vicefiscalía, ya tenemos unas mesas técnicas para verificar ese aumento excesivo de la contratación pública que ha venido dándose y seguramente tendremos unos resultados concretos, Contralor General, Fiscal General y Procuradora General en una revitalización de la mesa anticorrupción que hicimos después de la entrada, de la entrada del COVID-19 cuando lo hicimos en el mes de marzo y seguramente tendremos unos resultados conjuntos también en esa mesa técnica para poderle dar al país respuestas en pleno proceso electoral. Yo creo que eso es muy importante, Andrés, porque las entidades de control y la Fiscalía General de la Nación, como parte de la rama judicial, tienen que ser concretas y rápidas también cuando existen elementos materiales probatorios para llevar a esas personas ante la justicia. Y... Procuradora, menciona el fiscal, lo mencionó también el registrador, el contralor. Respuestas concretas en pleno proceso electoral. Usted en el seguimiento con los comités que, que ha instalado, ¿qué le preocupa de los funcionarios públicos que hay que disciplinar, pero que tienen en sus manos recursos que utilizan o pueden utilizar, con esta excepción de la ley de garantías, en función de alguna campaña, de algún beneficio para un candidato? Sí, bueno, en, en primer lugar quería decirles que a nosotros también como Procuraduría nos preocupa mucho el, la, la transparencia porque es el, el respeto a la democracia lo que se juega en estos procesos electorales y por lo tanto nosotros tenemos la misionalidad preventiva que nos ayuda mucho de alguna manera a eh, evitar que todos estos factores externos ya sean externos desde el punto de vista de fuera del país o externos desde el punto de vista del proceso mismo electoral como podrían ser los problemas de orden público o de delitos eh, de infracciones disciplinarias de carácter electoral, eh, nos, obligan a, y nos obligaron a activar esa prevención. Nosotros preparamos a toda nuestra gente, tenemos actualmente en todo el Ministerio Público 8.259 personas listas para estar eh, presentes en el proceso electoral mismo, aunque están trabajando desde antes y en el post electoral con los escrutinios. Tenemos 2.500 de la, de la Procuraduría, 2.000 y algo de la Defensoría del Pueblo y 3.000 más o menos de las personerías de todo el país, lo cual da la tranquilidad a todos los ciudadanos de que en donde haya un sector territorial del país, está un procurador o un, más que un procurador, un funcionario del Ministerio Público como ente articulado trabajando para defender las, las, el proceso electoral. Pero además eh, estamos en el proceso, lo hemos venido haciendo desde el año pasado, de formación y capacitación de nuestros funcionarios, de personeros, para efectos de que tengan claro ¿Qué es un delito electoral? ¿Cómo es el proceso electoral? ¿Cuáles son los trámites? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cómo tienen que actuar cuando estén en el momento de, de, de, del proceso mismo de, de votación o luego en el escrutinio? Nosotros tenemos además 200 muchachos que están haciendo la judicatura que han sido a través de una convocatoria vinculados al proceso electoral para que estén vigilantes de la transparencia del mismo. Incluso algunos de esos fueron invitados al proceso electoral de la presidencia presidencial en Honduras, como observadores. Con la Universidad Javeriana se les hizo una preparación, una capacitación. Hoy comienza un curso en la Universidad Javeriana también para 550 funcionarios dentro de esos 77 adjudicantes en todo lo que tiene que ver el derecho electoral para efectos de que estén preparados. Entonces, desde el punto de vista de la prevención, ahí estamos. Pero adicionalmente, en virtud de la alerta 04 la Defensoría del Pueblo, que es la entidad encargada y que hizo un estudio profundo sobre lo que es esa alerta electoral, nosotros nos activamos inmediatamente como Procuraduría General de la Nación y montamos o armamos lo que se llama la estrategia CONFIAR, y la estamos trabajando. Esa estrategia CONFIAR consiste en tres factores fundamentales. Uno primero, preventivo. Estamos en el proceso de formación, estamos en todas las regiones, en los sitios que nos causan preocupación a raíz de las alertas. Estamos con gente en Arauca, en Chocó, Cauca, Nariño muy pendientes del proceso electoral y acompañando todo lo que es las problemáticas y resolviendo las preguntas y las inquietudes que tienen en todo el país los ciudadanos frente al proceso al proceso electoral y hacemos esa prevención eh, luego viene una parte de esa estrategia confía que se denomina protección en donde ya hacemos las llamados frente a la preocupación que tenemos ante lideresas y líderes sociales frente a candidatos que están amenazados para efectos de que se active por parte de las entidades correspondientes la protección especial y específica hacia esas personas que en virtud de esa alerta estamos viendo como posibles eh, afectados dentro de estas artimañas externas que, eh, en el proceso electoral. Y la tercera parte de esa estrategia es lo que llamamos nosotros el diálogo. Nosotros estamos en todas las regiones con nuestros funcionarios eh, incentivando el diálogo en Arauca lo hemos hecho mucho, en Chocó también, porque son las dos regiones que de acuerdo con el defensor del pueblo hay una afectación grande de, de seguridad y allí estamos provocando diálogos entre la, la, la ciudadanía y, las, y sus angustias que tienen frente al proceso electoral y frente al Estado, frente al gobierno, a las instituciones, para que de una manera articulada estemos juntos. Pero adicionalmente, es clarísimo, en esto hay que trabajar articuladamente. Si no trabajamos todas las entidades Junto con la fuerza pública y el gobierno, que el ministro del Interior, como lo digo, el señor Registrador estaba muy atento a todo esto, no vamos a sacar adelante una, un proceso electoral transparente, claro, y una ratificación de la existencia de una clara democracia en nuestro país. Entonces, todo está dado para que el proceso electoral sea lo más adecuado. Claro, nos preocupa. Nuestras 83 eh, dependencias en todo el país están muy pendientes de los problemas de seguridad nos preocupa la situación de seguridad en, en donde van a ser las elecciones de las curules especiales de paz, lógicamente son rurales y ahí estaremos al lado para evitar que vaya a haber algún tipo de problema y si no, estamos todos listos y preparados con toda esta formación para hacer las llamadas o las comunicaciones inmediatas en caso de que haya problemas en el momento mismo de la, del día de la votación o de los escrutinios con posterioridad. Quiero cerrar un poco con lo que usted menciona y que tiene que ver con que se está haciendo toda una preparación de, de todas las entidades que aquí representan al Estado para garantizar el proceso electoral. Y continuamos por acá, Defensor, y ¿cómo quiero conectar esto? Quiero conectarlo con el hecho de que ha habido pronunciamientos de algunos sectores políticos, de algunos... Eh, candidatos en campaña en el sentido de decir que, que no consideran que hay garantías y que si los resultados no corresponden a, que, a lo que probablemente ellos esperarían, podrían incluso desconocer las elecciones. ¿Usted cree desde lo que usted conoce, desde lo que ha trabajado internamente, que estamos preparados adecuadamente desde las instituciones para garantizar que haya unas elecciones transparentes, rodeadas de toda la legitimidad? Andrés, muy oportuno decirle al país que en primer lugar tenemos un andamiaje institucional fuerte y vigoroso. Es importante disipar toda esa serie de fantasmas y de mitos que existe eh, sobre situaciones de presuntas o eventuales fraudes. Aquí hay unas instituciones que cada quien ejerce su rol, su órbita de competencias a cabalidad, de manera que nosotros desde la defensoría del pueblo que tenemos como misionalidad principal revisar todas las situaciones de derechos humanos individuales y colectivos en los territorios siempre atendiendo la injerencia o incidencia de grupos armados ilegales y todo tipo de violencia que se traduzcan en vulneración de derechos humanos le debo reafirmar y le debo decir con toda contundencia que aquí tenemos unas instituciones fuertes y que estamos todos entregando toda en nuestra misionalidad, desplegando todo el equipo de funcionarios a lo largo y ancho del territorio nacional para atender cualquier solicitud, cualquier denuncia, cualquier queja. La Defensoría del Pueblo, como lo decía la señora Procuradora General, jefe del Ministerio Público, nosotros hemos dispuesto más de 2.000 funcionarios en territorio, en las más de 42 regionales, a lo largo y ancho del país, hemos dispuesto en tan solo para Bogotá 450 funcionarios, en, hemos dispuesto 2.000 defensores públicos para atender cualquier situación vulneratoria o situaciones eh, que prese, se presenten el antes, el durante y a posteriori del proceso electoral. Yo quiero también hacer especial énfasis que nosotros hemos venido como Ministerio Público y con todas las instituciones articulando todos nuestros mejores esfuerzos, no solo a partir de la emisión de la alerta temprana 04, sino con mucha anterioridad hemos venido articulando. Lo que hicimos en la alerta temprana fue unas recomendaciones respetuosas a las distintas instituciones de carácter nacional y de carácter regional, eh, pero no son... No son órdenes, son procesos que ya se han venido trabajando con las distintas instituciones. La Procuraduría General de la Nación, como jefe del Ministerio Público, ha impartido unos lineamientos claros que nosotros hemos atendido y hemos observado. Y a todos nuestros funcionarios a lo largo y ancho del territorio, así se lo hemos hecho saber. La, Procur la Fiscalía General de la Nación ha hecho eh, lo propio, hemos articulado todo lo que tiene que ver con mesas interinstitucionales para lo que es la protección de, de líderes sociales, en el caso nuestro, ellos en, el, en su rol de máximo órgano investigativo del Estado, con la organización electoral, con la registraduría, con el Consejo Nacional Electoral, hemos participado en rutas pedagógicas, en acompañamiento permanente, porque quiero hacer especial énfasis en algo, si bien hemos acompañado los procesos eleccionarios del año inmediatamente anterior, la elección de juntas de acción comunal, los procesos de elección de los consejos municipales y locales de juventudes. También este año los tres procesos de elección de presidente y vicepresidente de la República, lo propio de la elección del Congreso de la República, pero quiero hacer especial énfasis en la elección histórica y sin precedentes, como es la elección de las 16 curules, de las circunscripciones transitorias especiales para la paz. Porque ahí hay que decirle al país que esa elección tiene un carácter eminentemente reparador de las víctimas. Y por eso nosotros hemos advertido 167 municipios del país donde observamos que el 82% de dichos municipios presentan riesgo electoral alto. Lo propio, nosotros desde nuestro sistema de alertas tempranas hemos emitido más de 117 alertas tempranas en todos esos municipios PEDET. El trabajo ha sido eh, importante y, y dando pasos, pero eso... De manera en solitario no se puede hacer. Eso es con el concurso, con la articulación institucional. Lo propio hemos hecho con el Gobierno Nacional, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, porque aquí tenemos que garantizarle la seguridad a los líderes, a las lideresas sociales, a los Muy defensores bien. de derechos humanos, a las organizaciones de víctimas. Muy bien. La misma pregunta, señor Contralor. ¿Cuál es su opinión frente a este tema? Bueno, querido Andrés, nosotros desde la Contraloría General de la República venimos preparándonos con nuestra delegada de participación ciudadana, tenemos nuestras líneas 018.000, nuestras gerencias en campo, pero sobre todo lo más importante, el diálogo permanente con la comunidad. Esas vedurías ciudadanas son las que nos están dando la información en línea y en tiempo real de lo que viene sucediendo en cada zona del país. Y con ellas y con nuestra aplicación Control App, que tenemos georreferenciación, tú puedes subir cualquier video, puedes subir cualquier documento, puedes además revisar cualquier prueba que quieras montar allí, la puedes enviar. Con ellos estamos trabajando de la mano. Y rápidamente podemos reaccionar en ese sentido. Pero entonces aquí, esto todo es una garantía frente a lo que se dice, frente a esas, eh, como mencionaba el defensor, esas visiones de que eso, aquí no hay una estructura capaz de soportar las garantías electorales. Pues aquí lo que hay es gente muy juiciosa trabajando, la señora procuradora, el señor fiscal, el señor defensor, el señor registrador lo que vienen es haciendo una tarea o venimos haciendo una tarea titánica por el país para generar garantías. Y en ese tema de las garantías lo que vemos es que el aparato institucional viene trabajando en pro de eso mismo. Si no, no veríamos que todos los días atacamos la corrupción electoral, se ataca la corrupción en todos sus sentidos, en todas y cada una de sus formas se viene atacando. Y por eso son los resultados consistentes de las instituciones. Ahora, lo que pasa es que también las redes sociales y también el ciudadano de a pie no tiene conocimiento de lo que en muchas oportunidades es la corrupción y creen que cualquier cosa es corrupción y allí es en donde nosotros debemos seguir el debido proceso y debemos tener las pruebas suficientes para poder llevar a cualquier persona a que sea de una u otra manera, pues, encontrada o no culpable en nuestros diversos sistemas. Pero nosotros nos ceñimos por la norma, debemos cumplir, es la Constitución y la ley, y en ese sentido lo estamos haciendo. Así que hay una institucionalidad fuerte, consistente, conducente, en que en blindar el proceso no solo electoral, sino a todos los ciudadanos en ese sentido. Retomando las palabras del Contralor Registrador, ¿blindado el proceso? No solo blindado, quiero de una vez ser enfático. El fraude electoral desde el punto de vista de organización electoral en Colombia no es posible. Al no ser posible, están dadas todas las garantías. Y no es una retórica, es claro. Primero porque es que el sistema electoral no, lo, no interviene solo la registraduría. En la mesa intervienen unas personas que, por fortuna al día de hoy, son heterogéneas. Estudiantes universitarios, partidos políticos. Intervenimos nosotros en la logística desde la elaboración de la mesa los formularios. Luego los documentos van a otra etapa que son escrutinios que lo hacen los jueces de la República. Luego esos escrutinios suben a unas comisiones escrutadoras donde terminen los delegados departamentales del Consejo Electoral. Por otro lado estamos haciendo un preconteo. Por otro lado estamos digitalizando actas para que verifiquen todos los ciudadanos. Por otro lado están los organismos de control revisando todo el funcionamiento. Por otro lado, están seis misiones de observación electoral verificando. Desde el punto de vista de operación logística, de proceso electoral, no es posible un fraude electoral. Empezando con lo que dice el señor fiscal, es cierto, los votos están ahí, los votos se pueden contar, los votos se pueden auditar. Si esto fuera un, un proceso electoral 100% electrónico, ahí sí habría una amenaza real de que los votos se perdieran. Los votos están ahí y se seguirán contando con unas ventajas que ahora hay tecnología para verificar, el software de consolidación. La gente habla del software de escrutinio como si fuera donde prácticamente la gente vota, la gente no vota a través del software, el software consolida información y la consolida es el Consejo Electoral y esa consolidación la pueden verificar los organismos de control, los auditores de los partidos. Las garantías están dadas y como se pueden dar cuenta la interinstitucionalidad y el Estado interviene en todo, por eso no es posible un fraude electoral. Fiscal, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Para ir cerrando nuestro conversatorio. R Rápidamente, nosotros estamos listos en la Fiscalía General de la Nación para este periodo electoral, estamos listos con seis líneas investigativas, estamos cubriendo el territorio nacional. La gente, eh, por cuenta además de este trabajo de dos años en los territorios, Andrés, en los que yo he liderado, eh, con este equipo muy importante que tengo en la Fiscalía General de la Nación se ha liderado todo este proceso de, de trabajo con la comunidad, ha generado también que la comunidad aumente la denuncia, que la comunidad se acerque a la Fiscalía, que la Fiscalía General de la Nación hoy sea un organismo muy importante que le permite, que permite trabajar en las calles. Nosotros somos los que a la hora de la verdad tenemos que estar al lado de la ciudadanía para evitar que se presenten estos estos hechos, o por lo menos para acudir rápidamente cuando estos hechos se presentan y necesitamos el proceso investigativo. Tenemos una alianza muy importante con nuestra DIJIN, con las sigines, con la Policía Nacional, con Ejército, con todas las entidades del Estado. Tenemos una, una, una, una institucionalidad tremendamente fuerte. Ahora, frente a las críticas, mire, yo sobre esto sí quiero ser muy preciso. Desde hace unos años venimos en Colombia con un grupo de apocalípticos, con un, utilizando términos además que como estuve ya con el Santo Padre, el Señor Defensor, pues no son tan, tan, eh, tan particulares. Pero estamos hablando de grupos que son apocalípticos, de grupos de catastrofistas, de personas que han venido aquí socavando las instituciones a través de redes sociales. Lo vimos el año pasado cuando durante cuatro meses intentó acabarse la institucionalidad colombiana y respondimos, respondimos, donde vimos, por ejemplo, grupos de la primera línea en Cali aliados con el LN, con pruebas, con elementos materiales probatorios, donde los financió el LN para destruir la ciudad de Cali. Donde vimos grupos delincuenciales como la Carlos Patiño destruyendo la ciudad de Popayán, elemento material probatorio, armas robadas de una URI en Popayán en manos de esa delincuencia como se comprobó hace 15 días. Todo eso hace parte de esa narrativa de destrucción de las instituciones. Nosotros respondemos, puede haber falencias, pero nosotros somos un país muy fuerte y somos un país, un país que tiene una institucionalidad sólida. Y creo que nadie puede dudar de la legitimidad de las elecciones de los últimos 25, 30, 40 años en este país. Entonces los mismos actores que se sintieron bien siendo elegidos hace unos años en Colombia no pueden venir a decir hoy que se sienten preocupados por la legitimidad de las mismas instituciones que además les permitieron llegar a los cargos de elección popular hace unos años. Yo, yo sí creo que con esto lo que hay que entender es que en la vida hay unos que ganan y otros que pierden. Y obviamente, como decía un expresidente de los Estados Unidos, el presidente Bush, decía, es muy duro ganar las elecciones y es muy doloroso perderlas. Y en ese sentido nosotros entendemos que este es un proceso electoral que goza de todas las garantías, pero que al mismo tiempo debemos respaldar Todos los colombianos tienen que respaldar a sus instituciones, a la Defensoría, a la Contraloría, a la Registraduría, por supuesto que la estamos rodeando en este proceso electoral, a la Procuraduría, al gobierno para que garantice también el fenómeno electoral. Cuando haya hechos constitutivos de delitos nosotros entraremos sin ninguna duda, como lo hemos venido haciendo. Porque aquí lo que nos interesa es que hay una transición democrática que no tenga dudas y que nos permita seguir siendo un país sólido en Colombia, un país sólido. Entonces yo, yo, yo a eso es a lo que quiero responder y quiero decir una cosa, las redes sociales no son el país, eso es otra discusión. Aquí la gente cree que las redes sociales dijeron un día u otro día, eso simple y llanamente… Pues vamos a determinarlo el día de las elecciones, efectivamente cómo los ciudadanos en este país están votando, cómo los ciudadanos de este país están opinando, cómo los ciudadanos de este país están recibiendo y están participando activamente en la democracia, pero no podemos limitar la democracia a las barbaridades que se dicen en las redes sociales y a la cantidad de desprestigio que se construye en las redes sociales cuando partimos de la base que incluso todas esas manifestaciones incluso surgen en otros lugares diferentes al territorio nacional. Entonces, yo sí creo que también hay que dimensionar, por eso celebro este tipo de eventos, en donde de verdad nos estamos encontrando, donde hay un, eh, un órgano, además periodístico, como El Tiempo, que está participando activamente en, estas, en estos escenarios democráticos, y que es concreto, pero la abstracción incluso de las redes que ha venido rompiendo las instituciones me parece que también debe ser un elemento central dentro de lo que hemos denominado y lo que se ha denominado como la posverdad, en donde es necesario determinar que esos son desafíos, pero al mismo tiempo son grandes riesgos para las democracias y para la continuidad de los sistemas democráticos y de las instituciones. Y cerramos el conversatorio. Con la opinión de la Procuradora, por favor, adelante. Sí. Yo puedo decirles que desde el inicio del proceso del año pasado, en todo lo preventivo hemos estado. Hay garantía de que el proceso fue vigilado, la parte precontractual y contractual, para poder empezar con este proceso electoral. Todo lo preventivo se ha, se ha vigilado, la Procuraduría está al lado. Estamos listos para la parte de... de del momento de la, de la votación, el proceso de votación, y listos para el proceso de escrutinios. Eh, de 83 eh, procuradurías en todo el país, 8.259 funcionarios listos para estar atentos en todo el país a estar eh, cuidando la transparencia de las, de las elecciones. Eh, estuvimos muy atentos al proceso de inscripción. Hay 2.830 candidatos que se inscribieron para el Congreso. Revisamos uno por uno su inhabilidad, su incompatibilidad, su situación. De esos 13 eh, resultaron con inhabilidades, Seis de esos 13 se inscribieron para los procesos eh, de, de curules de paz. Ya pasamos la información como tenemos que hacerlo al Consejo Nacional Electoral. Es decir, nosotros estamos listos con la Procuraduría preparada, formada académicamente para eso. Están listos, le hemos hecho todas las llamadas de atención. Le hemos dicho a los alcaldes y a los funcionarios territoriales todo lo que tienen que hacer. Les hemos prevenido que si no actúan, va a tener que actuar la parte disciplinaria inmediatamente. Estamos atentos a estar bajando pancartas, etcétera, etcétera, de la publicidad electoral, pendientes de que los establecimientos, los lugares, espacios públicos no estén invadidos por propaganda electoral, pendientes de, la, de, de las infracciones por participación en política, iniciando inmediatamente las investigaciones, anunciando la apertura de las investigaciones, previniendo permanentemente a los servidores públicos para que se eviten de utilizar sus cargos para beneficiar a candidatos a movimientos electorales, previniendo a los servidores públicos para que eviten utilizar dineros públicos o inducir a que se utilicen dineros públicos para el ejercicio o el favorecimiento a campañas electorales, anunciando también a las provocaciones que existen en la polarización que existe en este país que no nos van a asustar que a todos, incluidos los funcionarios de elección popular, van a ser investigados si incurren en una infracción disciplinaria o los vemos en una presunta incursión en una infracción disciplinaria, simplemente decirles que estamos listos, pero además decirles que ojo con la polarización, hemos hablado con todos los funcionarios públicos, no queremos que sean los funcionarios públicos ...o los candidatos, quienes sean los promotores de una polarización... ...para generar con ello desinstitucionalización. La sociedad tiene que saber que es la veedora de las elecciones... ...que es la receptora de una democracia que debe querer con toda seguridad... ...y que nosotros como instituciones estamos para proteger a esa sociedad. Las juventudes las estamos moviendo a través de nuestra delegada... ...para que vayan a los procesos electorales... Y además, con la gran preocupación que tenemos, les decimos a todos, no crean con percepciones psicológicas que implica la inducción a orientar una, una votación o una, una participación en un determinado movimiento político. Entonces, estamos listos. Nosotros vamos a seguir en la región en esta campaña de no polarización. Nosotros estamos sobre la base de una democracia que debe lograrse a través de la conciliación ...y la tranquilidad de todos los ciudadanos. Y termino diciéndoles que casualmente por las preocupaciones que existen en el país... ...frente a los problemas de orden público, nosotros invitamos y citamos a la Procuraduría... ...para una conversación muy seria y muy tranquila, como lo hemos hecho siempre... ...dentro de la solidaridad de trabajo interinstitucional, a la cúpula militar... ...al ministro de Defensa y al ministro del Interior esta semana... ...para efectos de analizar fríamente y con tranquilidad los problemas de garantías de seguridad en las regiones en donde podría haber preocupación por la tranquilidad electoral. Con todas estas previsiones de un gobierno atento, de unas instituciones listas, yo creo que la ciudadanía, si además baja el, el, el, el, la intención de la polarización y mira con certeza y con tranquilidad lo que es verdad y se aísla de lo que debe ser mentira o inducción, vamos a tener un proceso electoral hermoso y se garantizará entre todos que el que saque la mayoría de votos en las presidenciales o en las de Congreso serán los que el pueblo ha querido y los que nos representarán en estos cuatro años que vienen para nuestro país. Bien, damos así por terminado nuestro conversatorio. Por favor, un aplauso para los importantes invitados que nos acompañaron esta mañana.